¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo aquí en una nueva serie. Así es. Una nueva serie, chavos. Y pues... ¿Cómo les explico que esta serie va a hacer de lo mejor? Lo prometo. Estamos en la última versión, como ven, estamos en la 1.19.2 de Y espero que todo salga súper bien. No quiero que nada salga mal. ¿Por qué se crearon un nuevo mundo en la 1.19.2? que nada, porque es una gran versión. Es una de las últimas pues nada, espero que la disfruten mucho y vamos a hablar sinceramente, hace poco me confundían con alguien, ¿eh? pero quiero que les quede claramente, eh, mi nombre, vamos a poner a, como ven mi nombre, eh, no sé si es el mismo que tuve antes luego eh, no sé si lo que, si que pasa con mi, mi nombre Pero... O sea, mucha gente me confundió por eso Pero, chavos eh, soy Axel No, no me llamo Jungu Ok Así que, solo no les pido eso No se confunden Porque... Somos personas muy distintas. Espero que lo entiendan. ¿Y por dónde voy? Buscando una mina. Vamos. Ahí está, vamos con el tema. Perfecto. Esta serie... Se va a tratar... De hacer cositas interesantes y espero que dure muchísimo tiempo o sea, no quiero que se acabe en un año quiero que dure más de un año como oh, sabrán Uf. esta versión todavía cuesta bastante cuesta más de las de siempre ya o sea, que es una versión la, la más nueva que existe así que me lanzo primero quiero comida quiero más comida porque esto no me vale necesitamos comida presente y vamos ahora sí a la mina a ver aquí hay cerdos ok bastante interesante los cerdos y bueno Voy a comentar un motivo muy grande, es que tal vez dentro de poco eh, haga cambios muy, muy épicos, no sé si les gusten los cambios. Pero... espero que sí les guste eh, como sabrán ya se viene diciembre Pero después de diciembre viene el 12 de enero El 12 de enero... Por... por hacerles... un spoiler Así sido rápido 12 de enero como saben... como saben que conmemora un año a Soter Y eso. Perdónenme mi voz, pero aún no me acabo de comprender del todo. Y... ¿Qué les puedo decir? Yo... Estoy muy feliz. <ríe> Aunque no es no, que estoy muy feliz tanto tiempo que he estado aquí. O sea, sé que no es tanto comparado con el otro PS, por no sé, pero... Me hace feliz saber que por fin llevo un año en cosas así. O sea, no, se me hace súper... súper... no sé cómo decirlo, pero me encanta me siento bastante bien Noto que a muchos de ustedes les saque una sonrisa siguiendo con el tema youtube ahorita ha estado de muy buena onda y espero pero sinceramente yo espero que yo ahorita o sea, ya pueda grabar tranquilo y todo eso subir videos pero que sin que nada se me aprienda pues. pues más que nada es porque muchas veces los likes se buguen y ya lo he comprobado lo he visto en más de una ocasión en la que de verdad se bugaron entonces ya No es tanto el Bueno, donde de verdad se buguean. Y es lo que no entiendo. O sea, ¿por qué YouTube lo buguea? Sinceramente, no entiendo. Si alguien sabe o eso, te lo digo por favor en la ahí Yo se los agradecería muchísimo también, que me dijeran eso. Porque no sé. No sé. Eh, pues... Me gustaría... Solo una última cosa. Le dieran mucho apoyo... A dos queridísimas personas. Por favor. So. Es lo único que les pido. Que reciban apoyo. Ah, el Jarocho. Porque... O sea, les estoy pidiendo a el jaroche nuevamente creo que no se sé si sí. llama comunidad ya se lo había pedido eso ¿sí? pero eso pues, se lo pedí bastante a los amigos y todo tiempo pues nuevamente lo vuelvo a pedir ya que próximamente regresar a youtube a youtube la gustaría que recibiera una tan sorpresa entonces por favor. Lo único que les pido. Y de eh, segundo, ya sé que llegó a bastantes suscriptores y me gustaría que nuevamente le dieran mucho apoyo a él, por favor. Eh, sobre todo, que él es en nuestra serie de eh, Corland. Orlando, por si no se acuerdan de Orlan, este es el primer episodio aquí abajo en la descripción. Llevo haciendo 40, no sé qué de suscriptores, pero. Pues lo mismo que a mí, YouTube. Mm. Me gustaría sinceramente que le dieran apoyo. Por favor. Me gustaría que le dieran bastante apoyo. Y ya de vuelta, con la serie de aventuras del laberinto, esa serie ya, de esa serie ya no va a volver a hablar, ok ya no se va a volver a tomar el tema, ya que esa serie ya terminó, ya pasó lo que tenía que pasar, y pues ya llegó su final. De esa serie nunca se volverá a tomar el tema. Tal vez de otro tipo de aventura en el laberinto. Tal vez sí. Pero me estuvieron mucho preguntando eso. Mucho. Entonces. Pues, pero la verdad me gustaría decir la verdad. verdad? Dios mío. ¿Cuántos creepers? Vamos. Bueno, sinceramente a mí sí me gusta decir la verdad a esto. Entonces de la viento ya. Llevo su canal Creo que tenía que pasar. Y. Pues, al momento no. No creo volver a hablar de esa serie. Fue una gran serie. Me encantó. Y esa serie. Y, como sabrán al final de cada video <coughs> perdón de cada serie eh, me voy a acostumbrar a ponerme okay. Eh... próximamente les pasaré la, la serie de aventuras del laberinto ya que es esa sería aburrido <risa> <risa> Vale, que no cuenta, que no cuenta, que, que, que. A ver, que el creeper estaba muy cerca de mí, no le no, no lo puedo es el primer episodio, por favor, solo no, por esta vez, por esta vez. solo por esta vez. Yeah. ok, va, yeah. entonces de verdad, ya, no. ya, de esa serie, no, no de esa serie no se va a volver a hablar, ya pues, terminó, no. que tenía que pasar, entonces no se va a volver a hablar, nunca más de esa serie. Ahora, Orland, Orland, ahorita he estado un poco inactivo con esa serie, eh, pues el resultado es, estoy ocupado, eh, eh, estoy ocupado ella. entonces, con ciertas razones, eh, examen o eso, eh, pero no lo puedo grabar, más, más que ahorita, eh, se la pura carrera. Se lo digo en serio. No les he podido grabar ningún video de Minecraft. bien ahorita en Skype, todo eso... Pues, me gustaría... ...y eso, todo eso para que ustedes tengan un buen contenido. Pero el problema es que... ...no les explico que ahorita de muy no es el tema con lo cual pues no pasa ser la gran cosa entonces pues me gustaría que te entiendan aparte de que a mí sí me gustaría que tuviera un buen contenido y algo pues no diario, literalmente yo no puedo diario pero No constantemente, pero voy a intentarlo. Si sí, no es tan sencillo. Constantemente no. Pero no, no creo que se sí pueda. Vale, genial. Acabo de quedarse un pico. Si sí, tengo un mes no Ahora me se frío. Perfecto. Bueno, creo que ya. El contenido de hoy. Yo no sé si a ustedes te gustan o no, pero me gustaría que me lo vieran más que. Eh, actualmente, si el contenido les gusta, la apoyo. Eh, me gustaría saber bastante su opinión. Eh, perdón por mi voz, sinceramente, es que no puedo hablar. pues ya que tengo un pequeño problema ahí en el teléfono Pero... Próximamente yo creo que ya voy. Próximamente yo creo que ya voy... Mientras... Vamos aquí. Voy a hacer un pico de hierro. ¿Y un tantito. vamos a hacer las cosas que son geniales a ver me gustaría hacer retos bonitos todo eso y que les divierta no me atrevo no me atrevo a hacer Sí, sí. no, aún no me atrevo no me atrevo pero a mí sí me gustaría pasar. aún no me atrevo pero me gustaría ahí porland vamos un poquito con porland va a haber un evento para abrir el Nether, cuando se supone que era un martes que estoy grabando esto pero pues literalmente... Hoy no... No creo tampoco. Vale. ¿no? Me gustaría... De verdad Que Tuviera un poquito más de plugins... Tal es que hubiera sido con mods. Para hacer la cosa un poquito más interesante. Pero, al parecer... No sé eso les gusta eh, ¿Te gustan que les platique eso? Pues, adelante, vamos a platicar. Pero, a ver. Les voy a platicar esta parte ha sido rápida. Y es que, por la salió a la prisa. Realmente. Como ya no enseñé a gente, se ha la ligera. ahí ahí la ligera. Nadie decía, ¿sabes qué? No sé si voy a entrar o todo eso. Pues yo no. Pues yo no. Yo no hice gran cosa. ¿no? Entonces, ya cuando me meten la, a la gente en jalón, yo ya no supe qué hacer. Sinceramente, yo no supe qué hacer la que corlan eh, con mis... no, yo a la gente que yo quería no está entrando no a la gente en la que confíen no está entrando muchos de ellos me están quedando mal es nada. Espero que entiendan en muchas partes porque todo por el principio fue un desastre. Esto no te que fuera tan grande, pero fuese más puto. la serie no sé cuánto tiempo dura. Ya han morido. Y espero no volver a morir. Lo único a ver. No hay que dar tantito callado para que ustedes tengan el juego y ya no escuchen mi voz. Vaya, bueno, a ver, que ¿te tengo que tener temas interesantes de qué hablar. Bien. ¿Dónde sale ese creeper? ¿De dónde salió ese creeper? Oye, digo, ¿de dónde salió? Realmente no sé de dónde salió ese creeper. del laberinto próximamente seguirá eh, yo creo que va a ser por las versiones 1.16 o 1.17 y lo más probable es que sea 1.16 yo nada más les digo que estén muy atentos porque puede que unas cositas muy interesantes. Esta serie ahorita la saqué por diversión porque ya tengo un poquito de tiempo ahorita. No, de verdad no he nada. Pero Y aquí os he todo desde hoy en día. Hoy en día... Quién sabe cómo, es. Quién sabe cómo... Cómo se las ingenió Maika. Pero... Bueno, están muy chidas. Bueno, que hay más probabilidad del de hierro. Ya me habías... ah, Ahora quiero verlos los coordinados. De... Ah, vale, estamos en negativo. <tose> por de nada, negativas. Creo que también debes tener mucho cuidado en estas versiones es llevarte carbón. O también 3 a menos activa llévate va a tocar, o porque más abajo ya no la carta Vamos a salir. Voy a revisar el tema rápido, Estoy perfecto. Vamos a salir. Sí. Vamos. Ya. Sí. Yeah, Sale por ahí. vas a hacer armadura. Ponemos a cocinar esto, espero que no sí, comida. Yo creo que si sí, no, voy a necesitar ir a mi ya que por aquí no se sé me comió comida, al menos de que haya un zombie que te lo dé mientras no, que no me quiera. Me estoy acá. Ahí Perfecto. Antes. A ¿Eh? ver, tenemos por aquí, pues, que llegamos no ver. Ahorita no sirve, a análisis, vez, a Esto por aquí, esto aquí, vale, vale, bien. Otro sí, sí. un cinco y no, no, no, no. Pero, estaría está perfecto está acá ya casi es que está tranquilo bueno. a ver, por lo menos podemos hacer la casa es una cosa, por lo menos estamos en la casa No sé si hacerla en una rajón, no sé si hacer la cámara, si vamos, no sé si va si por acá, pero no, vale. bueno, tengo que regresar. No estoy buscando ovejas. No hay yo, me regreso. Ya que no Yo creo que por aquí me voy a instalar. Por acá. No, gusta son mucho el cuento. que sí, por acá vamos a mostrar. Por acá. Vale. Ya tenemos la, la zona. Perfecto. Eh, si pues, no encuentro comida, aquí acaba el vídeo. Si no encuentro comida, aquí acaba el vídeo. comida. Vale, si sí, yo creo que ya voy a acabar el vídeo. No sé cuánto tiempo me estoy echando. Y no quiero aburrirlos más. Pero con mira no me he comido, me he comido, eh. Ahora estoy bien. Bueno, voy a regresar al sol. Voy a regresar al sol porque me estoy alejando mucho. Ya sí, se si me caigo. Me estoy alejando mucho. Rey, loco. No, cerdos. Que no le pegue a propósito, ¿ustedes vieron? ¿Qué pega a propósito. Eh, que me pareciera todo loco. El... No le no pegue a propósito. La cosa esta de que ya hace pegarle a todos. Lo único que no me gusta de este Minecraft. Pero pues... De hecho en parte sí me gusta, en parte no. En parte no, pues es como ven, casi me matan los En parte sí, pues es bastante útil. Vale, ya vamos a poder dormir, ya, ya vamos a poder dormir. Tener comida. Por aquí debe de estar, ¿no? En breve, ahí me Ya, ahí, ya, ahí, ahí, ahí, tengo esta super bajada. No Tiene super bajada. Sin nada. Esto, para nosotros nos hacemos una cama para dormir. Y todo. A ver, dormimos nuestra primera noche. Mientras pensamos en todo. Yo voy despidiendo este hermoso video. Gracias, de verdad, gracias a todos por haber visto este hermoso video. Que ya terminamos para el show. A ver. Gracias, de verdad, de verdad, gracias a todos por haber visto este video. Presionamos eh, no sé, no sé. un montón. Sinceramente sería caca, es que estaría que hiciera un nuevo vídeo de esta serie. Eh, déjenme un like y díganmelo en los comentarios, please. Hasta otra chavos. Chao, chao.